social alternativo no tenían calidad no tenían calidad para someter ese tipo de recursos, violando la suprema, esa misma suprema pero este es un país de charlatanes este es el país de más charlatanes y, y, y de gente de que, que son honorables y lo que son es vulgar y charlatanes, y aquí no pasa nada, porque esos tipos hablan y la gente le pone asunto oigan esto la misma Suprema había establecido que quienes tenían calidad para someter recursos de inconstitucionalidad y bajo esa jurisprudencia el PRD y el Foro Social Alternativo tenían calidad. Pero para favorecer a leonel y exculparlo de una acusación de violador de la Constitución Dijeron que el PRD y el Foro Social Alternativo no tenían calidad, pero que sí se había violado la Constitución porque ese préstamo no fue al Congreso. Y fue verdad. Solamente en un país como este, en esto que se llama país, eso pasó así. Pero en cualquier otro país, Leonel hubiera sido destituido y hubiera caído preso. Y Bautista también, porque es una violación fragante a la Constitución de la República. Buenas tardes. Aló, buenas tardes. Sí, un placer. Eh, yo le dije ayer en este programa de este muchacho de Nelson, como a la, que empieza junto con el suyo en el Canal 8, él llevó a Juan José Rosario. No, no, no, no, no me hable de otro programa, no. No me hable de otro programa. Eh, entonces, este... Debo decir que... Jorge Suberoiza después dijo, Jorge Suberoiza, que esa sentencia de la Suprema Corte de Justicia sobre el caso Sunland era un crespón negro de la, y que se sentía arrepentido, un charlatán también. Entonces, debo decir que Leonel Fernández ciertamente está pirando porque este país es olvidadizo? Buena tarde, buena tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo sí. está usted? Bien, gracias. Un placer. Mire, referíme al caso. Yo pienso que si Jorge tuviera tuviera tuviera vergüenza y si se respetara, él que fue el autor de esa vagabundería Así mismo, ¿eh? no hablara porque vergüenza debiera de darle que la tuviera, que no la tiene ante el país, y ante su familia. ¿Por qué él ahora habla de eso? Quizá él quiere beneficiar al mismo porque él en su momento, ese manto negro que él dice, Crestón Negro, él se lo va a rotar a él toda su vida, igual que a los otros que hoy están disfrutando del gobierno, que fueron Jañarit y Escudero, y el otro, que fueron los que llevaron Andy grandes taruaje. Y hoy oh, miren dónde están. Este país es de gente sin vergüenza, comenzando por su heroísta, que debiera respetarse su cama y su edad y mejor quedarse callado. Porque eso que está diciendo el pueblo lo sabe. Lo que está haciendo es recordándoselo al pueblo. Es un fin moral y sin vergüenza. Bueno, muchísimas gracias. Usted ha dado en el clavo, ciertamente es así. Porque es lo que yo digo. Pero coño, hay que ser un sinvergüenza. Si usted mismo admite que debo decir, Eglis Murdo, juez en ese momento de la Suprema, de aquí de San Francisco de Macorís, votó en contra de ese adefesio. Porque ¿cómo usted, ¿cómo usted como juez dice, sí, se violó la constitución en ese préstamo de la Zunlan, pero los que sometieron el recurso no tienen calidad para ese sometimiento. Simple y llanamente, simple y llanamente, para favorecer a Leonel Fernández en ese momento, no es para manada, nada, simple y llanamente para eso, entonces, o sea que ese tipo consciente, como él mismo dice ahora, que se violentó, porque es verdad que se violentó, porque la, la constitución establece, todo préstamo tiene que ser aprobado por el Congreso y el préstamo de la ZUMLAN, no fue aprobado por el Congreso Nacional. Por tanto, es una violación clara. Es una violación clara. Eh, lamentablemente, este es un país, y qué bueno que usted por lo menos tiene esa postura tan firme y tan clara. Porque están jugando al olvido. Y aquí hay una serie de personajes funestos de actuaciones indecorosas, que solamente porque en esta sociedad han clasificado de que aquí hay unos supuestos honorables, mentira, es, eso son porquerías humanas, lo único que tienen nombre hecho porque han ocupado cargo y porque son dice, de la alta sociedad, son porquerías humanas, porque han actuado de la peor manera, violentando todo tipo de normas ética y por un cargo, y aún así, Leonel lo humilló porque ustedes recuerdan y Leonel se la cobró a él, que él era presidente de la Suprema Corte de Justicia, y entonces cayó a ser simple miembro, que por lo menos ahí tuvo un poquito de dignidad, que no aceptó, no aceptó. ahí fue cuando entonces Leonel, eh, presidiendo el Consejo Nacional de la Magistratura, decidió poner a Mariano Germán, canchanchan, que eso no se ve, porque lo que han hecho Danilo y Leonel, uno en un momento dado, bueno hoy salió, hoy salió una fotografía de Gonzalo Castillo Oigan esto señores, Gonzalo Castillo Tommy Galán, el senador que está sometido a Odebrecht Y el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina Haciendo campaña Entonces cómo diablo usted puede pensar que un individuo que anda haciendo campaña por un político, cuando una, una gente de eso le llegue como es el caso de Tommy Galán, ese tipo puede hacer justicia. Si andan juntos haciendo campaña, esa foto la vi yo hoy. Pero es que este país no se respeta. Aquí tiene un día que venir una clase de gente, óyete, que, que, que, que, que den el ejemplo. Porque este país no se respeta. como eh, eh, Leonel tuvo su Suprema? Para que le sirviera de protector a su gente y quitó a su vero por eso, favoreciendo a los Suberos, pero él lo que quería era que los favoreciera de manera total, que declarara pura y simplemente la inadmisibilidad de esos recursos interpuestos por el PRD de ese momento y por el Foro Social Alternativo. Y como en la sentencia, el dispositivo decía que el PRD y el Foro Social Alternativo no tenían calidad. Para someter un recurso de inconstitucionalidad en el caso de la Sunland, pero que sí se violó la constitución porque el préstamo no fue al Congreso. Una vagabundería. Y entonces, esas son las cosas por las cuales este pueblo tiene que luchar para que haya cambio. No importa quién sea, no es cambio de gente ni que quitarme yo para ponerme tú. No, no es cambio en la conducta de funcionarios públicos. Es que el funcionario le obedezca a la ley y a la constitución, no al amigo que me, me puso Es que en esos países, pero ustedes lo han visto En esos países que tienen instituciones fuertes, sólidas Es que no es que yo diga que me puso, es que cuando ellos tienen que actuar contra el que lo puso, lo puso Pero ahí hay otra mentalidad Aquí no aquí, si usted, eh, eh, alguien lo nombró, ya usted es un esclavo de ese tipo y por tanto usted tiene que violar la ley, violar la constitución Porque ya usted dice es que le agradece ese maldito cargo a, a, a quien sea Eso es en el área que sea Entonces se producen muchas complicidades, lamentablemente Mira, John Bolton, asesor de seguridad de Donald Trump Es un tema que lo vamos a tratar mañana Igual que este mismo tema lo vamos a ampliar Fue destituido por Donald Trump Donald Trump ha destituido seis importantes funcionarios de primer orden y a nivel de política exterior, Donald Trump tiene a Estados Unidos metido en tremendo rebu, Buena tarde. Buenas tardes. Buenas tardes, Omar Peralta. Buenas, Silvestre. cositas importante. Primero coincido contigo. Yo creo que nosotros tenemos que salir de esta gente de la manera que sea. Y lo ideal, y lo correcto y lo conveniente es que sea sobre la base de un programa mínimo. Pero de cualquier manera hay que salir de ello. Tenemos que forzar por un programa mínimo de los cinco puntos que venimos planteando. Educación agropecuaria, salud, justicia, inversiones en lo fundamental de la República Dominicana. En segundo lugar, hoy es un día memorable, 11 de septiembre de 1973, ah, sí. el imperialismo norteamericano usó al dictador más cruel, más sanguinario, más malvado del mundo, para derrocar a Salvador Allende y prácticamente fusilarlo. Pero también el mismo 11 de septiembre, pero de 2002, se presenta el atentado a la de 2001, gemela, sí, del 2001. Eh, producido por un discípulo del imperio, Vilade, en ese momento, jefe de Alcaeda. Eh, son tres acontecimientos, o dos acontecimientos, estos últimos que tiene que llamarnos a nosotros a la reflexión profunda. Primero, de que las esperanzas no están perdidas.